Si quieres estudiar un curso de inglés en Sydney y te gustaría hacerlo en una escuela cerca de la playa más famosa de Australia, podrás hacerlo en International House Bondi Beach.